Tras las múltiples denuncias recibidas por falta de luminosidad en el Parque del Ensanche Eduardo en esta ciudad, la que según residentes en la zona que pudieron no ser grabados en cámara, incentiva los actos selectivos en la localidad. Cuestionamos a la encargada de los parques en el municipio. Esta dijo que la falta de bombillas en gran medida se debe a que desaprensivos las roban o las rompen. Este parquecito nosotros ya lo hemos iluminado varias veces. Incluso lo último que me hicieron ahora, que nosotros le pusimos un globos, bombillos, un todo nuevo le pusimos, que le entraron a Pedra, a ese parque. Entonces, nosotros hemos tomado medidas de poner un sereno. Aparte de eso, es, entró ahora en el presupuesto nuevo para remodelar ese parque, o sea, ponerle torre diferente, más alta. En torno a la misma problemática en los parques de Vista al Valle, la funcionaria dijo que se realizan remodelaciones y procurarán resolver los actos vandálicos en los que se roban las lámparas y hasta la electricidad. Se roban la luz, ¿verdad que sí? Porque la conecta y de norte me lo, me lo reportan a mí. O se van y me la cortan la luz. Otro, yo ¿qué? Y es donde ellos, para que me conecten la luz, me dicen, de agua arriba es que se roban la luz de allá. Entonces también me rompen los bombillos. Sí, en Vitervalle también tengo ese mismo problema ya. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.